Si te dices, bueno pues comiendo mis verduras voy a compensar todo lo, todo lo malo que me como ¿no? O ayunando, el típico ayuno intermitente y demás, podría pues a compensar todo lo malo que me como Pues tomar alimentos que sean nutritivos y saludables como son las verduras Que tengan muchos fitonutrientes, ¿no? fitonutrientes que vienen de las plantas Muchos polifenoles y mucha, bueno, muchas cosas de esas saludables o a ayunar y hace que, que también tu cuerpo eh, le genere ahí un estrés, pero lo que haga es empezar a hacer limpia limpia el cuerpo, empiece a, a matar las células que están así un poco viejillas y a fortalecer las que están saludables, pues todo eso sí está muy bien, pero no va a compensar todo lo malo que te comes. vale Porque tú hagas ayuno o porque te comas tus verduras no va a compensar todo lo mal que te alimentas o todo el alcohol que tomes o todas las galletas que se, te metas o los bollos que te metas a la semana o, o esas salsas o ese, o ese pan de molde o muchas cosas que tú crees que no están tan mal y que seguramente sean, sin la etiqueta, verás la cruda realidad. Así que no te creas que puedes compensar todo lo mal que te alimentas. De hecho, una de las claves del biohacking es esta, dejar de, dejar de comer mal. De hecho, el otro día en una conferencia vi a Timu Arina que decía justamente esto, que tú puedes aplicar muchas estrategias de biohacking para optimizar tu rendimiento, pero es más fácil quitar aquellas cosas que te hacen que no rindas bien. Y eso es lo que se trata este webinar con lo de la alimentación que veíamos al principio y con, estas, eh, con estos condicionantes y estas creencias que os estoy hablando, ¿vale? para que justamente las vayáis quitando y vayáis dejando los positivos, esas cosas positivas que tenéis ahí, esas creencias que si sí os hacen ser saludable, estar bien, tener energía, tener vitalidad,